Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, acercándonos al altar para celebrar juntos este misterio de entrega, de amor, vamos a preparar nuestro corazón reconociendo nuestras faltas. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección de la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta a nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, Trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias, Den gracias al Señor, al Señor porque, es porque es bueno, porque es eterno, porque es eterno su amor. amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den, Den gracias, gracias al Señor, Señor porque, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias, gracias al, al Señor, Señor porque, es bueno, porque es bueno, porque es eterno su, su amor. amor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Den, Den gracias, gracias al Señor, Señor porque es, es bueno, porque es eterno su amor. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía... Escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las siete iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi siete candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él tocándome con su mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén.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 la Pascua. Esto es la presencia de Cristo resucitado en nuestra vida. Que así sea. Así sea. Y ahora vamos a profesar nuestra fe. Creo, Creo en, un en un solo Dios, Dios Padre Todopoderoso, todo Creador del, del cielo y de la tierra, tierra de, de todo, todo lo, lo visible y, y lo invisible. Creo, Creo en un solo, solo Señor, Señor Jesucristo, Jesucristo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 Hermanos, para que este que es nuestro sacrificio y es el de toda la Iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna.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 a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos.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 por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre, Padre nuestro, nuestro que, que estás en estás el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, nombre. venga a, venga a nosotros, nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cielo.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 Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que dio su vida y resucita para nuestra salvación. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor no, soy no soy digno de que, que entres en mi casa, casa pero, pero una palabra, palabra tuya bastará, bastará para, sanarme. para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.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 Va aumentando, tu voz resuena en mí, tu voz es clara, tu voz resuena en mí, tu voz me impulsa, tu voz resuena en mí. Acerca tu mano y reconoce el lugar de los clavos. En adelante no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido merezcan siempre, permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda a participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén.